Buenos días y bienvenidos al canal JJ Relojeros Hoy vamos a hacer la revisión de este Lotus eh, que el compañero ya hizo el desempaquetado de este reloj con lo cual ya vimos el, cómo venía empaquetado y cómo empaqueta Lotus sus relojes y ahora lo que más nos, nos vamos a centrar es en el, en el revisionado de reloj, en su funcionamiento, en las características técnicas y y vemos cómo lo, lo que nos parece y nuestras opiniones sobre este reloj. Bueno, pues este reloj es un, un reloj Lotus. Eh, es un reloj grande, es un reloj eh, contundente y con un diseño cronógrafo tipo, tipo Lotus, es una, tiene una gran visibilidad. Un reloj que de 12 a 6 con la esfera redonda son 43 centímetros y medio, pero como vemos que la caja eh, digamos que tiene dos, dos eh, posiciones, una que está que es la caja en sí y luego donde va la esfera y el bisel que va eh, escalonada sobre la caja y entonces la caja nos vamos casi a 46 un reloj grande, contundente y eh, lo que sería el bisel y, y la esfera son 43,5 el reloj es un un movimiento analógico eh, de cuarzo, es cronógrafo y tiene un movimiento miyota eh, un movimiento ya sabemos eh, que montan muchísimos relojes incluso relojes de altísima calidad eh, este movimiento seguramente no sea el mejor millota que, que monta Lotus porque Lotus tiene relojes de altísima de calidad y mucho mayor precio Aquí estamos hablando de un reloj que precio venta eh, puede estar rondándolo sobre los 140, 160 euros. Y si encontramos una buena oferta podríamos encontrarlo sobre los 100 euros o incluso menos. Eh, con un poco de suerte. Pero bueno, eh, una buena venta, una buena compra serían los 100 euros. Eh, el diseño... Eh, nos vamos a centrar en la esfera. Vemos que todos los, los índices eh, en la esfera son aplicados del 1 al 11 son aplicados y el 12 está, es, un, es, es, es un número arábico aplicado eh, en el Rioche vemos que tiene todos los minutos eh, impresos y del 60 y luego 5, 10, 15, 20, 25 etc eh, los, los llevan números arábicos eh, tiene Marca eh, la resistencia al agua, de que son 100 metros. Eh, las agujas vemos que son muy visibles porque tiene un buen lumen, este reloj. Eh, una gran capacidad de resistencia al agua, como hemos dicho. Vemos que la, la aguja secundera viene en rojo, también para tener una buena visibilidad. Y tiene tres subesferas. La subesfera que está sobre las dos eh, nos marca digamos una especie de GMT donde nos marca no es un GMT porque en realidad es un, un reloj 24 horas con, nos marca las 24 horas de reloj si es por la mañana o es por la noche, en este caso vemos que son las 7 de la tarde a las 3 vemos que viene están los minutos que nos marca el cronógrafo y a las 6 nos marca los segundos de cronógrafo. Eh, tiene la corona grabada con el logotipo de Lotus. Vamos a ver si la paramos bien. Y la limpiamos un poquito porque es un reloj que no está estrenado. Y todavía tiene las pegatinas. Aquí está. Aquí está grabada. Y va grabada. No va marcada láser. Va. Es una corona grabada. Eh, la corona es tipo tira y empuja. Y luego tenemos dos pulsadores. Como es habitual en los cronógrafos, el, el pulsador de arriba eh, es el de puesta en marcha y parada del del cronógrafo, el Start-Stop, en este caso vemos que es un, es un botón una botonera que va muy, muy suave, nos pone en marcha en la esfera de las 6 marcan los, los, los segundos del cronógrafo y cuando lleguemos a 60 saltará el que marca los minutos que nos llega a 30 minutos. El bisel es muy bonito, es un bisel eh, redondo que, que lleva como una especie de tornillos a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10. Lo que le da un una, un diseño muy bonito. Eh, mira, se ha movido el, el de las 3. Vamos a parar el cronógrafo. Va muy suave, como siempre. A mí el Lotus me parece que solo es una marca de muy buen hacer. Todos los pulsadores van como deben. Y el reloj, eh, yo todos los Lotus que, que tengo personalmente, incluido este, lo que pasa que este lo va a salir de la colección, lo, lo hemos vendido, entonces vamos a hacer el vídeo, pero era un reloj que adquirí para mi colección personal, pero eh, lo vamos a vender. Eh, para mí Lotus es un, una marca de muy duradera y de muy buen saber hacer. Eh, todos los LOTUS que tengo, mmm, los tengo más de 20 años y funcionan de maravilla. Eh, ya le digo que con, esa, con esos movimientos que tiene Millota, pues duran bastante bien. El, la caja es, es de acero inoxidable, es una caja de un buen acero. Eh, es un acero pulido, toda la caja, todo el bisel es pulido, por ambos lados, los pulsadores y la corona también, ya le digo que la corona es de tira y empuja, eh, el Armis es de acero inoxidable pero es de plancha doblada, no es acero macizo, tiene un, un doble cierre de seguridad, vemos que todavía tiene la, las pegatinas, esto no es una raya, son pegatinas que no, la, no las suelo quitar, porque prefiero que, que se vayan cayendo en estos sitios donde donde se va rozando, por ejemplo, estas rayas, por poco que lo hayas puesto, son las rayas que ha evitado que se, que el broche, que el cierre se, se raye. Vemos que va también marcado. El cierre es de doble, es de mariposa y doble cierre de seguridad. Es de plancha doblada. Aquí pega un poco, pero recordemos que no es un Lotus de alta alta gama. De acuerdo, por el precio que tiene es, es, es más que correcto el, el armis que lleva. El armis es de acero, pero vemos que, aunque no lo parezca, sí que no es, no es sólido. Es un Son de armis huecos, es un armis hueco. Lo que pasa que es que está tan bien terminado, que, que no lleva la, la típica rayita que se puede ver, donde nos marcaría que... Vamos, que es un armis que daría perfectamente el pego. Aquí se ve, en este sí, en el eslabón final, sí que se ve. El fondo es, como no podría ser una manera para un reloj de 100 metros, el roscado, donde aquí nos marca la marca. El Lotus. Eh, resistente al agua de 10 atmósferas, 100 metros. La referencia que es eh, 10118 eh, acero inoxidable y aquí nos pondrá el modelo o, o a que pertenece, que es el modelo de pos eh, vemos que es como de eh, reponer, ¿no? O algo así en inglés. Bueno, el TIVA no se ve muy nítido porque como podemos ver, como siempre, tengo el vicio o la manía para reservar los relojes de que. Aquí está, todavía tiene la pegatina del fondo. Porque en el caso de que no, no gasto mucho los relojes, eh, pues siempre tenerlo en, en, en una condición de. A lo mejor este reloj tiene tres puestas, pues es un reloj que se puede vender como efectivamente como nuevo. Tengo la caja este con la garantía y eh, todavía tiene las pegatinas tanto en el cierre que es donde podría un poco más como en el fondo en cuanto a los lo niveles de este rock Lotus y Festina que he tenido Son resistentes, de hecho incluso Festinas Tengo de los años 30, 40, 50 Que es una, una Es algo que quiero poner en el canal Hacer eh, La saga Igual que hicimos un poco de saga de Dubar Que con la continuaremos por supuesto Queremos hacer una saga de Lotus Festina Del grupo Festina Porque es el, más, el para mí Es el grupo más importante español eh, es el de los 10 grupos más importantes del mundo relojero sino entre los 5 mejores o, o cinco más grandes más que mejores vamos a poner los cinco más grandes y de los que más venta tienen con lo cual eh, ojo porque un respeto a esta marca que fabrica 5 millones de relojes y es una marca muy innovadora tiene los lotus ahora eh, conectados eh, está, eh, pega muy fuerte y va a pegar muy fuerte en, en la relojería eh, actual ¿no? porque hoy en día eh, se meterá de, o se ha metido de lleno en los relojes conectados y creo que el futuro lo tiene garantizado mucho más que otras marcas eh, más punteras ha dado un paso por delante de otras marcas eh, Siempre hizo movimientos automáticos, es una marca, que Grupo Festina, que hace sus propios movimientos y vende, vende, es de la única marca que puede hacer sus propios movimientos, en este caso no, efectivamente es un, un cuarzo millota, no hace cuarzos, pero los, los movimientos eh, mecánicos y automáticos, eh, se los fabrica, tiene fábrica y a misma de sus movimientos, entre ellos... Eh, fabrica para su marca Perrelet, eh, que es una marca ya de alta, altísima orología, mucho mejor de lo que su precio y, y la gente piensa. Un, un reloj que ya se va de las manos porque es bastante caro, pero es un, un grandísimo reloj. Eh, en este sentido, y mirando esta pieza, eh, creo que es una pieza muy moderna, es una pieza, bueno, pues digamos, muy varonil porque es muy, muy grande. Creo que con 46 milímetros de B, punta de la caja, punta de la caja, pues no... Ya tendría que ser una mujer con una mano muy grande, porque... A mí, personalmente, ya sabéis que tengo la mano muy grande, son 20, y 20, 20 y medio de, de muñeca, entonces pues tampoco me queda muy, muy grande. Como podemos ver, no me queda excesivamente grande en muñeca, eh, ni siquiera me cubre toda la muñeca, entonces pues aunque sean 46 pues mmm, me sobra muñeca, pero sí que es verdad que si uno no tiene una, una muñeca grande es posible que, que le sobre por todos lados, entonces yo creo que esto es el límite de... de de, de lo que es un reloj ¿no? y aparte eh, eh, para mí estéticamente creo que, que 45 46 es el límite es el límite para un reloj ya de buen gusto lo demás ya personalmente no, no, no me gustan tanto eh, ya sabéis que a mí eh, me gustan los de 38 36 incluso 34 milímetros a pesar de tener la mano grande con lo cual oscilo entre eso no entre 34 que son relojes que uso muy cómodamente hasta los 45 este está en el límite, 46 el diseño es espectacular es un reloj muy útil tiene un buen lumen eh, ahora... bueno, creo que en el vídeo ya lo enseñó el compañero que tenía un buen, buen lumen, un lumen azul muy bonito y... en fin eh, es un reloj que vale la pena si lo encontráis a buen precio va a ser un reloj que os va a dar un buen servicio, un reloj de herramienta, un reloj tipo deportivo con cronógrafo que, y, y la subesfera de noche y día que os va a dar un buen servicio. Un reloj que se puede utilizar digamos por la noche porque veremos la hora, eh, sí que no muy duradera, será a, la, a lo largo de la noche será la luz más tenue pero no servirá. Eh, creo que a buen precio, es un buen reloj y muy a tener en cuenta porque si lo comparamos con un Casio Edifice que, puede, que incluso se puede encontrar más caro o cualquier otro reloj de cualquier otra marca sinceramente estos acabados y estos diseños propios eh, no son diseños propios pues tienen tienen muy buen gusto a mí personalmente me gustan es, entiendo que haya gente que sí y otros que no pero creo que va a ser una buena, una buena adquisición si lo encontráis a buen precio así que otro aprobado y, o notable para, para el grupo Lotus Festina por este modelo y el próximo vídeo lo vamos a comparar con un Lotus de eh, también cronógrafo de más, muy antiguo ya con más de 20 años eh, que efectivamente funciona, creo que alguna vez lo puse en el canal pero lo vamos a comparar con este de 2018 es muy importante, este reloj es de 2018 el otro es de anterior a los años al, a los años 2000 y vamos a comparar, lo que pasa que sí que es cierto que el otro Lotus es de un Lotus de más alta gama este es un, un Lotus de gama media y lo compararemos con un Lotus de alta gama eh, y veremos que estos relojes duran 20 años como el primer día así que sin más me despido de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo si sí, suscribiros y, y intentaremos hacer más vídeos y ayudamos al canal entre todos. Muchísimas gracias y hasta luego.